La economía ecológica que surge a finales del, del siglo pasado es la confluencia de preocupaciones de ecólogos y de economistas, fundamentalmente, en torno a los problemas de eh, supervivencia de la especie humana en un mundo finito, en un planeta finito. La economía ecológica se puede caracterizar por tres aspectos destacables. En primer lugar, la transdisciplinaridad, es decir, la combinación de eh, estudios y de, y de planteamientos que provienen de ciencias distintas y a grandes rasgos que provienen tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, el pluralismo metodológico, es decir, un planteamiento abierto en cuanto a los métodos de análisis a emplear en el estudio de las relaciones entre los humanos y los ecosistemas, que permite, entre otras cosas, eh, analizar los fenómenos a diversas escalas, a distintos niveles de organización. Y por último, una vocación práctica de la economía ecológica, de intervención, de resolución de problemas, que intenta aportar eh, soluciones y propuestas para eh, redireccionar la relación entre la sociedad y los ecosistemas de tal manera que se superen los problemas que en estos momentos eh, se perciben como límites y eh, se pueda pensar en transiciones hacia sociedades posfosilistas, hacia sociedades con un, una economía no centrada en el crecimiento, sino en la satisfacción de necesidades, en definitiva hacia una economía distinta.